Hola a todos, ¿cómo están tanto, tanto tiempo? Eh, varios amigos me han preguntado cómo, traba, cómo trabajo la armonía con la guitarra, cuando improviso, cuando compongo. Y eh, en realidad lo hago de una forma muy simple, muy sencilla, muy melódica, muy gráfica también. No tiene mucha teoría detrás, así que decidí hacer un video explicándolo a grandes rasgos. Básicamente lo que hago es trabajar los acordes como si fueran las notas. De la manera que yo trabajo cada una de las notas cuando trabajo en una melodía, pienso los acordes. Eso es como una primera instancia de trabajo armónico que realizo. Trabajo también mucho desde la tonalidad diatónicamente... Eh, así que todo lo que les voy a ejemplificar va a estar en la tonalidad de Do mayor y luego ustedes pueden ir moviendo esta teoría hacia las otras tonalidades para hacerse una idea. Entonces, lo primero es identificar las notas que tiene la tonalidad en la cual voy a trabajar. Do mayor en este caso. cada una de las notas bueno, pueden encontrar en Google o en YouTube un montón de documentos, imágenes con distintas estructuras que obedecen a las distintas escalas así que no me voy a detener en eso el punto es que ustedes sepan dónde tienen que colocar el dedo dónde tienen que colocar el dedo para estar tocando en tal y cual tonalidad y una vez que tengo claro eso comienzo a construir melodías entendiendo y reposando y escuchando cada una de las notas que estoy tocando primero gradual y si me siento en confianza puedo comenzar a pegar saltos sale una melodía más o menos fluida porque tengo experiencia en esto pero lo importante, el consejo es que escuchen nota por nota no que empiecen a tocar cosas al, a tontas y a locas y que no sepan realmente lo que están haciendo dedíquense a escuchar cada nota denle su tiempo, escuchen Comprendan, imaginen hacia dónde se pueden mover. Eso en resumen. Una vez que ya domino una posición, me comienzo a mover. Y de esa manera trabajo una melodía. Con los acordes funciona de forma similar Tomé la melodía y tenía Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Por ende, con los acordes tengo que identificar cada uno de los grados de la escala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Y los trabajo como si fueran una melodía Primero gradual, por ejemplo do, me siento en confianza, comienzo a pegar saltos. Lo importante es saber que puedo saltar de un acorde a otro y va a sonar bien, ¿sí? que no, no hay riesgo. Tengo que experimentar, con el tiempo te vas acostumbrando y vas a, vas identificando qué acorde pasa a qué otro acorde y suena mejor pero no, no se rijan por reglas ni estructuras es básicamente saber hacia dónde quieren saltar saber si es que quieren seguir gradual saber si es que quieren pegar un salto y bueno, lo básico, saber que la dominante tiende a caer en el reposo, en la tónica básica, pero no, no quiero que se centren en estructuras armadas, sino que entiendan los acordes como un movimiento melódico, como si cada acorde fuera una nota que tienen que escucharlo con atención y pueden ir escalando pueden ir saltando. ¿Sí? Y una vez que dominan la estructura básica, de la manera como tengo esa escala básica, una vez que tengo esa estructura básica, que tengo de esa estructura básica, puedo trasladarme y seguir explorando el resto del instrumento a partir de esa estructura básica. Entonces, si tengo un acorde de Do acá, descubrir que también tengo un acorde de Do acá y que tengo un acorde de Do acá, y si tengo un acorde de Re menor acá, saber que también tengo un acorde de Re menor acá y otro acá, entonces puedo comenzar a generar esta subida escalar melódica o estos saltos ya ampliándolos al resto del instrumento Bueno, metí un acorde que no era parte de la tonalidad pero la idea se entiende ya quien metiese acorde, para aprovechar de mencionarlo, que el séptimo grado, al ser disminuido, yo lo evito un poco, yo en particular lo evito un poco porque no es una sonoridad que a mí me agrade mucho. Obviamente tiene sus usos y es un acorde que puede enriquecer mucho la música, pero yo me gusta mucho el, la música muy diatónica. Eh, conservar, de algún modo eh, más allá que, que lo diatónico, me gusta que suene eh, suave, me gusta la suavidad en mi música entonces, en lugar de hacer este acorde tan tosco de séptima lo que hago es reemplazarlo muchas veces por su bemol mayor por ejemplo, en este caso que era un si disminuido, lo reemplazo por eh, si bemol mayor. Entonces, por ejemplo, me quedaría la llegada queda mucho más suave. Pero eso, básicamente eso es el primer aspecto. Trabajar los acordes de una forma melódica y saltar saltar cuando lo siento necesario El primer aspecto mediante el cual trabajo la armonía es esto de entender cada grado armónico como una nota con el cual voy construyendo una melodía utilizando los acordes y voy subiéndolo subiendo y bajando como si fueran escalas y saltando y todo. El segundo aspecto son las extensiones que ya conocen que es trabajar con séptimas, novenas, eh, sexta lo que más hago en realidad es trabajar con séptima, que básicamente dentro de este, de este sentido muy diatónico que trabajo, la séptima menor se la coloco a los acordes menores, la séptima mayor se la coloco a los acordes mayores, y está el de dominante que es un acorde mayor. Bueno, primero voy a decir los otros. No sé, un acorde menor como la menor, le coloco su séptima menor. ¿Sí? yo considero que suaviza el acorde como les dije antes a mí me gusta trabajar un sonido muy suave es la forma como yo trabajo bueno, de eso se trata este video o do mayor le coloco su séptima mayor o re menor lo, coloco, lo transformo en re menor con séptima menor o mi menor sí El Do mayor con séptima menor, que es el acorde de dominante de esta tonalidad, no lo utilizo mucho porque lo endurece En su lugar me gusta más ocuparlo con sexta Por ejemplo Fa mayor con séptima mayor mayor con séptima mayor. Es muy sencillo lo que hago, no tiene ninguna ciencia teórica. Hasta ahora estamos ocupando únicamente dos conceptos, que son ocupar los acordes como una nota, cada acorde como una nota dentro de una escala, subiendo, bajando, saltando, y les agrego sus séptimas. El resto de las extensiones las trabajo no pensando en la extensión misma no pienso ya ahora le voy a añadir una novena les voy a añadir una oncena el resto de las extensiones las trabajo pensando en el movimiento de las voces y cuando hablo del movimiento de las voces me refiero a bajo y soprano entonces por un lado tengo cada acorde que lo considero como una nota subiendo, bajando, saltando. Aparte, los trabajo con sus séptimas para suavizarlos. ¿Recuerdan cuando les dije que vemos liso del séptimo? Bueno, le coloco la séptima mayor. Ya, ¿qué hice acá? lo es esa séptima acá abajo Pero no lo pensé como séptima Lo que hice fue trabajar la soprano La voz soprano la fui moviendo Y ese es el juego del que hablo Yo no pienso en irles agregando oncenas, novenas ni nada Sino que le muevo las voces soprano transformándolo en una melodía y le muevo el bajo también transformándolo en una melodía entonces por ejemplo bueno lo que voy a hacer es básicamente tocar los acordes de la forma como ya les mostré agregarles las séptimas veces y ir moviéndola e ir moviendo la soprano los tres conceptos lo otro que hago es ir moviendo el bajo Ahí apliqué todos los conceptos. Trabajé cada acorde como una nota puntual y los transformé cada grad, todos los grados en una escala mental en la cual fui subiendo, bajando, saltando. Les añadí séptimas para suavizarlos y fui creando voces soprano y voces bajo a medida que iba moviéndome entre uno y otro. También en algún momento eh, hice una subida y toqué de mi menor subí a fa sostenido menor que no es parte de la tonalidad y no lo pensé con la intención de modular de hecho no lo pensé, solo subí y seguí escalando porque sentía la necesidad de seguir subiendo y de esa forma se genera la modulación si, sí, estoy tocando... sé como ya me sé la estructura de Do mayor y sé que por ejemplo tengo Do mayor acá y de Do mayor al lado tengo Re menor cuando toco un acorde mayor que quiero establecer como tónica sé que al lado si toco un acorde menor porque es la misma estructura va a ser algo que va a funcionar una sonoridad que ya conozco y de esa forma se genera una modulación muy natural que va guiada por lo que estoy trabajando tanto melódicamente como armónicamente y, y es eso, es ir trasladando estructuras y cuando necesitas eh, salirte de esta regla, de este cuadrado <risa> que es la tonalidad, en este caso do mayor colocas otro acorde en función de uno que quieres establecer como eje ¿sí? En este caso, bueno, acá... <risa> acá no tiene un sentido lógico porque no lo hice pensando lógicamente porque en muchas ocasiones lo hago por inercia Pero en este caso lo hice racionalmente Dije, ah, si tengo este mayor puedo tocar su segundo grado que es menor Este mayor que no era parte de la tonalidad quiero que sea el primer grado por ende su segundo va a ser menor y puedo tocar su sexto acá arriba que también va a ser menor Y me moví naturalmente Por ejemplo voy a hacer una progresión desde do mayor Y voy a modular así si vemos el mayor volver naturalmente a do mayor porque una idea que ya expuse entonces va a ser natural y todo gracias también a que estoy suavizando todos los acordes si, si no hiciera los acordes con séptima todo sería mucho más tosco y sería menos afable al momento de modular así que eso así es como trabajo la armonía en la guitarra básicamente Necesitas saberte la estructura. A ver, necesitas saber eh, las estructuras melódicas de las escalas. Por ejemplo. Con que te sepas una sabes todas. Bueno, una vez que tienes esa, que es la base de Do mayor, puedes seguir, explorando la... puedes seguir explorando la guitarra y vas armándote mentalmente todo el mapeo. Como les dije también, en Google pueden encontrar PDFs e imágenes con un montón, un montón, un montón de distintas estructuras que otras personas han armado y se las pueden memorizar y pueden estudiarlas o pueden ir explorando el instrumento por su cuenta lo importante es que lo sepan y digan ya si voy a tocar en do mayor tengo que tocar estas notas y estudiarlas y revisarlas improvisar, improvisar ayuda mucho mucho les dejo un video para aprender a improvisar <risa> eh, ayuda mucho a, a estudiar este tipo de contenidos y una vez que se saben esa estructura pueden utilizarlo melódicamente cuando quieran trabajar sopranos y bajos. Lo otro que se tienen que saber son cada grado de la tonalidad que van a trabajar. En este caso do mayor. Se lo tienen que saber también de memoria y una vez que se sepan esta posición de memoria. Eh, aprendanse todo el resto. Las que vienen después... apréndanse eh, las extensiones que ustedes necesiten yo necesito séptimas yo con la séptima soy feliz y en el quinto, en el quinto grado eh, la sexta a veces también esta novena también la suaviza mucho pero ustedes estudien la armonía que necesiten trabajar la armonía que para la música que ustedes quieran trabajar estudienla y una vez que se sepan la estructura de las escalas de las notas a través del mástil de una tonalidad y se sepan, la se sepan los acordes y los grados armónicos de cada uno de ellos y las extensiones que ustedes necesitan de esa tonalidad una vez que manejen una tonalidad completa es cosa de trasladarlo a lo largo del mástil y se sabe en todo el resto y eh, bueno, ir trabajando ir añadiendo voces, ir trabajando las soprano según esas estructuras de notas, de escalas, e ir, e ir trabajando los bajos de la misma manera. Así que eso, espero que les haya servido este video, me gustó mucho hacerlo, siento que es simplemente boté, boté, lo que sé, y ahí está. Eh, un abrazo, les dejo mis redes en algún lugar. En... Ah, abrí mi sitio web, pueden eh, verlo, se los voy a dejar acá escrito y también en la descripción o en los comentarios. En los comentarios. Voy a dejar muchas cosas en los comentarios. Y un abrazo grandote, nos vemos, espero que les sirva un montón. Chau, chau.